Desde la web de la Universidad podemos acceder al Campus Virtual o bien a través de la dirección campusvirtual.ul.es. Al acceder al Campus Virtual nos encontramos como página principal el entorno virtual del curso académico actual. También en esta misma página tenemos acceso a varias opciones, a la web de la Universidad y del Campus Virtual, a los servicios telemáticos como el portal, sede electrónica, correo, biblioteca, a la información de contacto y directorio de la Universidad y a los diferentes entornos virtuales que forman parte del campo. Está el entorno institucional por curso académico, donde se encuentran las aulas virtuales de las asignaturas de las titulaciones oficiales. En el entorno orientación y tutoría están las aulas virtuales de planación tutorial por titulación. En títulos propios tendremos acceso a los expertos, máster propios, diplomas. Las acciones formativas se desarrollan y se encuentran en el entorno de formación. Para los equipos de trabajo, como comisiones, equipos de investigación, los proyectos de innovación, se encuentra y se ha creado el entorno colaborativo de trabajo. En escuelas y facultades están las aulas virtuales para el desarrollo de determinadas actividades de los centros. Y el entorno OCW es un entorno en el que podemos acceder a materiales en abierto. Por último, podemos acceder a soporte técnico del campus virtual, con los datos de contacto y enlaces de interés. Si queremos acceder a un aula virtual de una asignatura, lo primero que debemos hacer es seleccionar el entorno, en este caso el entorno institucional 2122. Seleccionamos la facultad, centro de estudios que estemos realizando. En la siguiente ventana tendremos que identificarnos como usuarios, ULL o como personas externas. Si tenemos credenciales institucionales, como alumno o personal, docente investigador o personal de administración y servicios, accedemos por la opción Iniciar sesión con credencial ULL. Nos identificamos con nuestro nombre de usuario y contraseña. Si somos personas externas, accedemos por la opción de personas externas y cumplimentamos el formulario con nuestro nombre de usuario y contraseña que nos hayan asignado. Una vez que nos identificamos, accederemos al entorno. En este caso, accedemos al entorno de ciencias. La primera vez que accedemos a cualquier entorno, tenemos que aceptar el pliego de términos y condiciones de uso del campus virtual. En la parte inferior, aceptamos el acuerdo. Nos encontramos en esta ventana en el área personal de trabajo. Aquí se encuentra el listado de las, de las aulas virtuales de las asignaturas. También podremos ir recargando aulas virtuales que tengamos en otros entornos. La primera vez, el sistema va a recargar automáticamente ese listado de aulas. A continuación, para ir actualizando ese listado, tendremos que activar el botón de recargar. En esta misma página también nos encontramos en la parte superior el acceso a notificaciones y mensajería y el acceso a los diferentes entornos. Junto a nuestro nombre y apellido, podremos acceder a la opción de perfil para editar nuestro perfil, cumplimentar nuestros datos y subir nuestra foto personal. Por último, una vez que terminamos de trabajar o de realizar las actividades en este entorno, recomendamos que deben cerrar la sesión.